amigos de TechCetera, las sorpresas no paran. Y para eso hemos invitado a David. Él nos va a contar qué hace y qué es ese juguete tan espectacular que tiene ahí en la mesa. Don Felipe, muchas gracias por la invitación. Así es, es un gran juguete que tenemos eh, aquí y estamos muy felices de presentar desde nuestra marca, desde Realme, para todos nuestros amigos en Colombia. Y de hecho en la región, porque es eh, la primera vez que la región ve este dispositivo, para todos eh, estamos hablando del 9 Pro Plus. Si ustedes alcanzan a ver en pantalla, es un dispositivo 5G. Eh, más adelante vamos a hablar de las capacidades de ese gran procesador que incluye este dispositivo. De acuerdo, pero venga, sáquenos de una duda muy grande, ¿sí? Porque... Ustedes tienen una familia bastante extensa a nivel del número 9. Cuéntenos cómo está compuesta. Wow, si yo le mostrara todas las versiones que existen, porque entre usted y yo no sé si lo, no sé si lo sabemos, pero existen, puede que exista, digamos, este mismo producto. Pero de este mismo producto existen ciertas versiones para diferentes países. Como todos sabemos, no en todos los países existe el espectro, eh, el mismo espectro de, eh, de telecomunicaciones, entonces ah, existen con diferentes especificaciones. También existen con diferentes especificaciones en términos de memoria RAM, de memoria ROM, pero también con algunas variaciones en características de fotografía, en características de batería, etcétera, etcétera. En la familia 9 me sorprendí, precisamente tras bambalinas estábamos hablando de la cantidad de, de, de, de unas novedades que me enteré justo ayer eh, de este dispositivo, pero más allá de eso me, fue inmensa la lista de dispositivos porque los que conocemos, o los que el primero que conocimos aquí en Colombia fue el Realme 9i, el uh -huh. cual viene siendo como el hermanito menor. Eh, que no tiene nada de menor cuan, en cuanto a este dispositivo eh, Está el 9i, luego viene el 9 Pro Y por primera vez en la serie numeral Nosotros introducimos un 9 Pro Plus, Plus Ese apellido Plus o más Ojo, estos son los tres que conocemos Vienen sorpresas más adelante después de este lanzamiento Estén pendientes eh, de la mano de nuestro amigo Felipe Liscano de y de las redes sociales de Realme, porque vienen más sorpresas más allá de los tres mencionados anteriormente en la familia numeral. Fantástico. Ahora, cuando hablamos del usuario Pro Plus, ¿cómo es? El usuario Pro Plus, eh, bueno, es algo bien interesante. De hecho, eh, Realme viene por, por series o por gamas, ¿no? La serie de entrada, entonces estamos hablando de la serie C. Eh, la serie Narzo, que pues eh, la serie Narzo básicamente está en otros mercados. Luego viene eh, la serie Numeral y la serie GT. En la serie, la serie C eh, priman las grandes pantallas y baterías de gran capacidad. La serie Numeral compone tres, eh, tres características bien importantes. Para mí es la más integral y la más completa, mi favorita, la cual es... Sistemas de carga ultra rápidos, baterías de mucha o gran capacidad, fotografía. Creo que el aspecto más importante de la serie numeral, en toda la serie numeral, no solo en el 9 Pro Plus que tengo en la mano, es la, la fotografía, no solo características de fotografía, sino también de video. Y por último, el diseño. Sin duda este dispositivo lo estamos viendo en su espalda. El diseño es algo bien llamativo y de hecho es la primera vez que se introduce una tecnología, una novedad. Más adelante estaremos hablando también en cuanto a las características de diseño de este dispositivo. Perfecto. Y cuénteme un poco sobre algo que nos preocupa a todos, porque la cámara es la entrada a estos dispositivos. O sea, yo veo un set nutrido, pero quiero saber qué, qué tiene todo ese set. O sea, todas estas cámaras... Gran angular, ultra gran angular y macro, ¿qué ventajas le dan al usuario del común? Felipe, para hablar más allá del, del, de los lentes en particular, en Realme estamos muy orgullosos de introducir dos novedades por primera vez en este dispositivo. De hecho, en, en, en nuestra marca, el 9 Pro Plus, es la primera vez que va a introducir dos tecnologías importantes que solo los usuarios estaban acostumbrados a ver mayormente en las gamas premium o las marcas más tope de gama de los smartphones. La primera es el eh, último chipset fotográfico de Sony, el IMX766. Eh, más adelante hablamos del tamaño y demás, características del chipset fotográfico, uh -huh. pero la más importante de la cual estamos muy orgullosos es la eh, OIS en inglés o la tecnología de estabilización óptica de imagen. Esta tecnología de estabilización óptica de imágenes clave es muy importante porque al hacer matrimonio con nuestro chipset eh, fotográfico Sony IMX766 eh, nos va a brindar unas capacidades de fotografía y de video bien interesantes, va a permitir un paso de luz. Eh, el chipset por su parte es la evolución de, pues de su predecesor en cuanto al predecesor, va a permitir un 63.8% más paso de luz y usted sabe que la foto grafía, luz, es que eh, entre más luz tenemos mucho más detalle, muchos más colores, mucha más nitidez, mucha más definición, pero eso lo sabemos para las fotografías que, como en las características que tengo en este momento, hay gran, eh, gran entrada de luz. Lo importante de la tecnología de estabilización óptica de imagen OIS que estamos introduciendo con este dispositivo es las capacidades de fotografía en la oscuridad en condiciones de muy poca luz y es allí donde estamos haciendo énfasis con este dispositivo, con el 9 Pro Plus. Venimos a introducir estas tecnologías de fotografía nocturna y no solo esto, sino también tecnologías y capacidades fotográficas, filtros y características bien interesantes para los amantes de la fotografía nocturna. David, además ustedes tienen algo que se llama el modo urbano 2.0. ¿Esto cómo le afecta, le da esa ayudita extra precisamente a los fotógrafos que quieren volverse mejores, pero que todavía pues, no lo han logrado? Sí, pues es que, el, bueno, el modo urbano stay me está, me está eh, como difuminando un poco la palabra, de hecho... En este caso sí queda bien el, el, el, la palabra en, en, en inglés y el, el término en inglés y es el Street Mode Photography uh -huh. o el modo callejero o el modo calle de fotografía más que allá Que ya habíamos visto urbano. antes, ¿no? O sea, habíamos visto y nos Lo, sorprendió en otro dispositivo de ustedes también. Precisamente en nuestro último lanzamiento de la marca de la serie GT que fue a final del año pasado. Eh, la marca por primera vez trajo no a nuestra familia, no a nuestra marca, sino a la industria de los smartphones, el modo calle de fotografía. Ese modo calle es bien importante porque es eh, introducido en la fotografía profesional de, gracias a, los, eh, a esos reporteros, que, eh, a esos periodistas que pues, básicamente estaban en la calle reportando y capturando momentos, eh, protestas, marchas y ese día a día que se ve en la calle que solo toma unos instantes eh, capturar en la fotografía, por eso es que se llama modo calle, ¿sí? porque debe ser rápida, debe ser contundente y debe ser nítida para capturar el momento sin ningún sin ningún, eh, ningún problema de difuminación, de, esas, de, de pronto que quede movido el sujeto, que quede movido el fondo, sino que quede con muy buen detalle. Pues bien, el 9 Pro Plus incluye la segunda versión de este modo eh, callejero, el cual nos va a traer diferentes filtros, diferentes características de, de, de fotografía dentro de ese modo de fotografía. Y bueno, los, eh, los usuarios también van entonces a tener características como eh, filtros de exposición prolongada, que quiere decir que va a permitir, eh, vamos a abrir el, el diafragma y vamos a tener exposiciones mucho más prolongadas para fotografías ya tipo más artísticas de las tradicionales, poco convencionales, un poco, el teléfono nos va a dar incluso ayuda de eh, en cuanto a... Tal vez si queremos mostrar detalles y fotografías que no convencionalmente estamos viendo en nuestras redes sociales, que queremos subir una foto destacada, que ninguna otra persona tiene el, el modo calle en su smartphone eh, que tiene en el bolsillo, pues bien, el 9 Pro Plus lo va a incluir. No solo eso, también tenemos diferentes eh, características, digamos, en el Zoom, ¿sí? Eh, no sé si usted lo ha probado en el 9 Pro Plus que tiene en este momento, pero cuando estamos en el modo calle o en el street mode de la cámara, eh, ya el tema del zoom se nos convierte a milímetros, ya no estamos hablando de X y de tipo de, eh, de zoom híbrido sino ya estamos hablando del zoom como lo toman los fotógrafos profesionales, en cuanto a milímetros entonces tenemos, va, tenemos diferentes opciones de cómo como si fueran eh, los lentes, es genial exactamente, de jugar con los con los lentes y por primera vez de hecho este modo fotografía eh, este modo calle 2.0 también incluye personalmente me encanta esta característica, es algo retro, pues es que estamos en el 2020, de hecho es hace dos décadas fueron los 90s y es un filtro eh, de fotografía noventero, es algo bien interesante, es algo, algo retro como lo dije, pero no, no tan retro, la verdad es algo algo trendy en estos momentos eh, donde la gente se está comenzando, o más bien retomando esas, esas vestiduras de los 90s y por qué no la fotografía eh, también se quiere acoplar a estas tendencias actuales. Muy vintage, total, totalmente. Pero David, hay algo que en el smartphone suele pasar, como dicen, desapercibido, pero es casi lo más importante, ¿no? Y es el chipset. Usted lo nombraba, eh, eh, eh, por así decirlo, en compañía de toda esta parte de, de los dentes de Sony, la óptica y demás. Pero el, tener un Dimensity 920... Creo que eso va a ser bastante importante para los usuarios, ¿no? ¡Wow! ¡Qué belleza! Pues sí, eh, realmente nosotros estamos aquí a el eh, personaje para que lo uh -huh. aprecie. Teño, claramente pues está la etiqueta de, de, de novedad del dispositivo. Eh, pero sí, hablemos del, del chipset y es que el chipset es algo bien interesante. De la mano de nuestros amigos de MediaTek, en esta oportunidad nosotros estamos orgullosos de traer a Latinoamérica... El primer, eh, Dimensity, que es como la gama o la, el, el más producto tope de gama de, de MediaTek, el 920 5G, con capacidad de 5G para quienes eh, les encanta el tema del viaje y de pronto eh, el día de mañana vayan a Estados Unidos, México, países que tienen cobertura 5G, no importa, eh, puedan introducir su eh, chip o su SIM card y puedan navegar a velocidades realmente sorprendentes. No solo el te en temas de conectividad, realmente es un dispositivo basado en, eh, en un proceso de 6 nanómetros. Usted eh, bien lo sabe que el, los nanómetros, entre menos nanómetros, o los nanómetros de la capacidad de almacenar millones y millones de transistores por eh, pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que son millones, millones, millones de transistores incluidos en un chip diminuto, el cual entre más transistores pueda alojar en ese proceso de 6 nanómetros, nos va a dar un rendimiento eh, en cual, no, bueno, claramente nos va a ayudar en el tema del procesamiento, el desempeño de la cámara, uh -huh. de la fluidez, la, las características de inteligencia artificial de la cámara, pero lo que personalmente me encanta más es en, el, el, en la eficiencia energética o en el consumo energético del dispositivo. Eh, no va a hacer que el dispositivo se sobrecaliente sí, y, por ende, va a mantener la temperatura, por ende, va a mantener el, la, la duración de la batería durante todo el día. Además que la batería es una de esas cosas que, hasta que no se acaba, uno no ve la importancia, ¿no? Y, y poder no solo mantenerla, sino algo que ustedes hacen muy bien, cargarla rápidamente, eso es una ventaja no, nada menor. Oiga, eso es algo, usted menciona algo bien importante y es que usted mencionó que se acabe. Realmente en el 9 Pro Plus eh, no he sentido esa sensación de que se me acabe, a menos que sea ya la medianoche del día después eh, que lo cargué. Yo me levanto, lo he dicho muchas veces, muy temprano en la mañana, 4 o 5 de la mañana. A la medianoche es cuando ya siento que la batería se está acabando, pero bueno, es que esa hora ya es, debo estar durmiendo, ¿sí? De hecho, ya estoy capando camas ahora. Así que me ha rendido todo el día la batería. Pero bien, si es que el dispositivo se me va a descargar, eh, nosotros desde Realme, y usted bien lo sabe, somos eh, unos de los pioneros en la industria de los smartphones en incluir sistemas de carga ultra rápidos. En esta oportunidad, nosotros también estamos orgullosos de incluir. 60 watts de potencia de carga para alimentar esa batería de 4,500 mAh que tenemos en el dispositivo. ¿Qué quiere decir eh, 60 watts de potencia? Quiere decir que vamos a cargar en 15 minutos el 50% o la mitad de la batería y hasta alrededor de 40 minutos el 100% de la batería de este dispositivo del 9 Pro Plus. Así que es, un, es una relación de capacidad de batería, pero también de carga bien rápida para quien de pronto no quiere o no le gusta estar conectado al, al, al enchufe, a la toma corriente, pues con, esperando a que la, la batería de su dispositivo vuelva a 100%. Me encanta, me encanta todo eso. Ahora, hay algo que ustedes han estado incluyendo y que para el usuario es supremamente difícil de entender, pero da velocidad y da la capacidad de abrir varias aplicaciones al tiempo, que es esta RAM dinámica. Explíquenos un poco el concepto y en qué momento los usuarios realmente empiezan a ver eso, ¿no? Porque eh, generalmente uno le dice, no, esto tiene memoria RAM, que es la temporal, y memoria ROM, que es la capacidad para guardar archivos. Pero esta dinámica es un concepto totalmente nuevo. Vea que desde, claro, estamos adoptando, eh... adoptando, me gusta esa palabra, Tecnologías que incluimos eh, en Colombia, principalmente con, de la mano de nuestra familia GT, que es la más tope de gama que tenemos en nuestra, en nuestra marca. Si bien eh, introducimos en, la, en el DT eh, Master Edition la tecnología dinámica RAM o Dynamic, eh, DRE, Dynamic RAM Expansion, eh, esta tecnología nos dimos cuenta, no solo aquí en Colombia, sino a nivel global, que realmente los usuarios eh, pedían este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque es que si estamos ofreciendo un dispositivo que tenga 6, o en este caso del Realme 9 Pro Plus, 8 gigas de RAM físicas, eh, incluidas en el dispositivo. Pues bien, el consumidor o el perfil del consumidor de Realme es un consumidor que, no, eh, que es bien demandante con el dispositivo. Estamos hablando de creadores de contenido, para redes sociales. Ese usuario que le encanta eh, estar creando y subiendo contenido, incluso haciendo contenido en tiempo real, eh, como videollamadas, como incluso eh, lives en, en sus redes sociales más eh, preferidas, como TikTok, como Quay, como Instagram, como Snapchat, etcétera, que son redes sociales y capacidades que demandan bastante al dispositivo. Pues bien, eh, es allí, y este tipo de procesos, videojuegos y demás online, es lo que demanda y exige al dispositivo una gran eh, capacidad de procesamiento. Es allí donde Rion me dijo, hey, si nuestro usuario exprime al 100% el dispositivo y realmente ocupa los recursos de memoria RAM, de procesamiento, Pues bien, ¿por qué no podemos eh, tratar de innovar de alguna forma? ¿Por qué no ofrecemos un plus y ese pasito más allá de comparado con otros eh, competidores que tenemos en el mercado? Pues bien, incluimos esta tecnología en la cual eh, virtualmente está la memoria RAM, está la memoria ROM que es la de almacenamiento, cuando la memoria RAM esté llegando a su funcionamiento tope, lo que va a ser es que va a agarrar una porción de memoria ROM, esas gigas, eh, no, diría de sobra, por decirlo así, de la memoria ROM, y va a tener eh, un, un incremento en el procesamiento. Virtualmente va a adaptar memoria ROM y convertirla en memoria RAM. Pre, eh, nosotros podemos eh, pre, pre, pre, pre disponer no me gusta esa palabra, podemos uh -huh. Eh, configurar eh, premeditadamente qué capacidad queremos que la memoria RAM absorba de la memoria ROM. El usuario tiene tres opciones, en las eh, acerca de teléfono, eh, menú, digo opciones, se baja todo el menú, baja a acerca de teléfono y eh, hace o, clic o tap en, el, en la memoria RAM y allí en la memoria RAM le va a decir, ok, usted eh, ha entrado a la memoria RAM, tiene 8 gigas físicas, pero quiere eh, seleccionar dos adicionales, tres adicionales o cinco adicionales para cuando el dispositivo esté en su máximo desempeño. Pues bien, a mí me gusta elegir, eh, la verdad, cinco. Eh, de pronto hay personas que quieren eh, nada más requieren tres o incluso dos Así que el 9 Pro Plus va a dar una opción de 8 GB de memoria RAM físicas, pero incrementarlas hasta 13 para un rendimiento óptimo de 13 eh, GB eh, de memoria RAM en el dispositivo para un mejor desempeño y procesamiento en las tareas. Fantástico. Y hay algo que en esta gama se empieza a ver y es realmente valorado, que es el sonido, ¿no? O sea que ya no estamos hablando de altavoces mono desde hace un tiempo, sino de estéreo y fuera eso con Dolby. David, ¿cómo logran eso? Es, es, algo, es algo interesante y para eso voy a agarrar el dispositivo de un porque eh, precisamente yo que volví a la casa de mi madre en estos días a quedarme donde ella, pues bien, ya no había televisor allá, entonces yo llegué a lo que era mi cuarto antes, pero sin televisor, y agarré... Eh, tenía este dispositivo en las manos, yo dije, bueno, pues no traje los audífonos porque no estaba planeado quedarme allá, venga, vemos una película. Es bien interesante la tecnología eh, dual de sonido, porque si bien en este orificio que es donde eh, normalmente hacemos la, el orificio de arriba, donde ponemos el auricular a la oreja eh, y aquí donde está la parte del, del jack, de sonido para los auriculares, el puerto... Muy importante, USB. ¿no? Está incluido el jack. Está incluido, somos de los... Eh, de hecho, nosotros somos, eh, no quiero considerarme un fabricante en, en extinción porque no lo estamos, de hecho somos de los... <risa> más partidos, Van creciendo pero mucho. Somos, pero somos únicos. Así que eso, eso, lo, eso lo valora mucho el consumidor de Realme, que todavía eh, conservamos el jack. Pero volviendo al punto... El sistema dual de sonido, tenemos salida alterna al mismo tiempo o paralela, tanto por la parte superior del dispositivo como la parte inferior. Un sistema Dolby dual, como usted lo dijo, así que la calidad del sonido realmente es, es bien interesante. En ese, en ese cuarto, en lo que era mi habitación anteriormente, volviendo a la experiencia que tuve el fin de semana eh, estaba en silencio y al poner una película y, y las salidas de sonido tanto por la parte superior como la parte inferior se siente una experiencia envolvente, no solo es la parte de visión y el campo de visión y la relación marco pantalla del dispositivo, sino es las salidas de sonido y la calidad de sonido que brinda el dispositivo. La verdad, no tiene nada que envidiarle a un, a un parlante de pronto con el que típicamente complementamos el sonido en el dispositivo celular para de pronto visualizar un contenido, una película, eh, una, serie, una, una serie o incluso eh, un videojuego. Eh, el dispositivo la cumple muy bien. Ayer, eh, de hecho, viendo televisión, tengo una, una aplicación para ver televisión en tiempo real en el dispositivo. Eh, los pude dejar en aquí enfrente del, del, pues de, de mi mesa y realmente estaba reproduciendo el sonido naturalmente, no tenía ningún eh, de esa saturación o como le decimos, estallido comúnmente, eh, no suena muy brillante, de hecho suena bien envolvente, suena bien, es una calidad eh, bien decente por esa, gracias a, esa, a ese complemento dual de bocinas y bueno, es una, es una característica que me ha llamado mucho la atención. En estos días usted y yo hablábamos de la característica, hablando de sonido, de la característica de Bluetooth. Sí. como los tengo en este momento? ¿Usted probó la característica de sonido vía Bluetooth del, el, del dispositivo? ¿Cómo le fue? Sí. Hay algo bien interesante que no todo el mundo empieza a notar y es que eh, gracias al chipset podemos contar con una versión actualizada de Bluetooth, ¿no? Que es muy importante y eso hace que se abra un abanico de características muy grande ¿no? a nivel de sonido inalámbrico. No solo eh, a nivel de flujos para, una, para un lado u otro, sino que también empezamos a tener una claridad que no se tenía con versiones antiguas. No, no nos digamos mentiras. Eh. Esto suele cambiar y además eh, le da una intensidad bien chévere. Porque yo no sé si usted se acuerda, David, pero las primeras versiones de los audífonos inalámbricos, eso... A uno le tocaba invocarse a todos los santos para que funcionaran, para que fuera estable y además para que tuvieran un sonido decente. Pues es que no era solo la, la, la, esos tres puntos de la estabilidad, de la conexión y de la calidad del sonido, además de la rezadita para que realmente funcionara. Uh -huh. También era el tema de la calidad del sonido en cuanto a bajos, en cuanto a brillos. Todo se veía como si estuviéramos oyendo música o radio Así como era, como radio, ni siquiera FM, sino AM. El, el, ese matrimonio, como usted lo dice, entre procesador y entre la tecnología Bluetooth, porque a medida que se va incrementando pues las capacidades de procesamiento, también, hay que decirlo, se eh, va evolucionando el Bluetooth. El Bluetooth en este, en este sentido eh, es de última generación en este dispositivo, en el 9 Pro Plus, y si bien eh, hay que eh, parearlo, por decirlo así, o conectarlo con eh, auriculares, en, en mi caso estoy usando los uh, bots Air Pro de Realme, los cuales tienen un muy buen sistema de bajos eh, y me ha sorprendido mucho. El cambio de dispositivos anteriores que venía usando anteriormente con este nuevo dispositivo, la calidad del sonido, en cuanto a los bajos, en cuanto a la nitidez y la conectividad, realmente me ha sorprendido. Eh, como le decía a ustedes esta semana, es la primera vez que me siento sorprendido de la calidad de sonido al momento de conectarme a los auriculares Bluetooth. De acuerdo, David. Y volviendo al sonido, algo muy importante cuando se tiene estéreo para los gamers es que eh, no se va a encajonar dependiendo si usted por cosas de la vida llegó a cogerlo mal es más difícil que usted lo coja más de dos partes, en cambio con eh, algunas gamas de teléfonos si sí pasa eso que uno está jugando y, oiga, no oigo, oiga, se, se oye como encajonado. Es un punto bien importante, normalmente uno al jugar o al ver películas lo agarra así, a dos manos, hay personas que incluso lo agarran así una mano, eh, muy, la verdad yo diría que no diría que es el 50%, 50-50, yo creo que es eh, un porcentaje más elevado quienes lo agarramos a dos manos. Total, para maniobrar. Y vamos a verlo de esta forma por este lado de la salida superior, pero no hacia afuera, sino de frente. ¿Hacia hacia donde está. Eh, así que va a ser hacia el usuario. Y por este otro lado, que es la mano derecha, la parte inferior, aquí está en la parte superior la salida del sonido, así que... Teniendo incluso las dos manos, va a hacer ese efecto eco que incluso va a amplificar la experiencia de sonido cuando estemos ya sea viendo un contenido eh, audiovisual, una película, una serie de televisión o jugando videojuegos a dos manos en uh -huh. dispositivos. Bien, bien importante, un punto muy importante que se acaba de mencionar, Felipe. Y algo que me gustaría que nos expliques lo que tengo ahorita de fondo que me parece una locura, que es esta parte de la, ¿Cómo disipa el calor precisamente este dispositivo? Es el sistema de enfriamiento a vapor. Eh, realmente son diferentes capas que estamos introduciendo en el dispositivo. Bien, eh, no solo, claro, el procesador tiene mucho que ver con, con regular eh, los procesos que lleva el dispositivo para evitar o para mitigar la temperatura o que se recaliente el dispositivo. Pero no solo el procesador hace la tarea. Eh, esto es un sistema, esto es un conjunto de características y de nuestra parte quisimos ir un paso, un paso más allá. Hemos explorado diferentes tecnologías eh, en nuestros dispositivos móviles y creemos que la tecnología de enfriamiento a cámara de vapor es una de las más efectivas para regular no quiere decir que vamos a tener pues, un aire acondicionado incluido en el, en el dispositivo, <risa> pero sí eh, realmente va a eh, esta cantidad de capas que estamos introduciendo eh, entre, en, en, entre los circuitos del dispositivo, pues va a regular, va a mantener eh, el dispositivo en una temperatura ideal. ¿Para qué? Para evitar esa ese elevación de temperatura, de pronto cuando estemos exigiendo el dispositivo ya por tiempos prolongados de uso, ¿Y para qué? Para que evidentemente ese calor no nos vaya a drenar o a robar esos minutos, incluso horas en algunos eh, casos, de uso de dispositivo energéticamente hablando. Bueno, David, última pregunta. ¿Cuáles de los usuarios que están en el ecosistema de Realme deben pensar en subirse a este dispositivo? Porque es lo que siempre nos preguntan, ¿no? oiga, yo ya tengo, por ejemplo, el 8, el 6, ¿por qué debería subirme a este? Le voy a responder esa pregunta, pero precisamente también esta semana en la oficina estábamos hablando del de gran éxito que fue el Realme 6, el cual fue el, el primer dispositivo de la familia numeral que vio o que aterrizó en Colombia cuando aterrizamos nosotros hace poco más de un año en el país. Ese dispositivo, eh, no sé si pueda mencionar marcas, yo creo que sí, eh, un aliado de negocio nosotros, eh, Mercado Libre Colombia. Uh -huh. El Real 6 estuvo por varios meses eh, en el top, no tres, sino el top dos de eh, fabricantes y o modelos de dispositivos más vendidos en esa plataforma. Sus capacidades de eh, procesamiento, sus capacidades fotográficas y su rendimiento eh, energético o duración de batería Llamó mucho la atención del consumidor colombiano, eh, fue un éxito en ventas, eh, de, debemos decirlo, eh, estamos orgullosos del éxito, incluso a hoy se sigue vendiendo el Realme 6 y se vende bien. Eh, el, la serie 7 luego fue la, la siguiente que introdujimos en el país, venían los tres hermanitos, estaba el 7i, estaba el 7i, estaba el 7pro... En esta nueva familia eh, hemos hablado de diferentes novedades que por primera vez eh, o incluso que hemos mejorado, que por primera vez introducimos en Colombia a final del año pasado. Estamos a comienzo de este año y estamos ya mejorando, viendo nuevas versiones, mejoras de esas novedades como eh, el sistema o, o el modo callejero de fotografía, incluso estamos mejorando también las capacidades fotográficas de nuestro dispositivo con la estabilización óptica de imagen, que es la primera vez que eh, ve la luz en nuestra marca, en un dispositivo de nuestra marca, estamos incluyendo tecnologías eh, que por primera vez están en la serie numeral, como la, la que acabamos de hablar del de sistema de enfriamiento eh, por cámara de vapor, y bueno, creo que es una evolución, es un, dar un paso más allá a, no solo a las características que nuestros consumidores están acostumbrados en la serie numeral, sino que además, eh, por qué no, si estamos pensando en cambiar de dispositivo, yo soy fiel eh, realmente a los dispositivos, a mí eh, me encanta, de hecho tengo todavía el Realme 6 con el que me, me dieron la bienvenida a esta empresa, lo uso, de, de vez en cuando lo uso, el Realme 7 Pro también lo tengo por aquí eh, conmigo, de hecho está en mi bolsillo en estos momentos, eh, y creo que son dispositivos que funcionan por mucho tiempo. Creo que el usuario debe, debe quedarse con el dispositivo por lo más que, que, que pueda. Pero por qué no? Si tiene la oportunidad de hacerse una buena inversión, si tiene la oportunidad de eh, y quiere además experimentar nuevas tecnologías, quiere de pronto tener más experiencia o mejores experiencias de entretenimiento, mejores... Eh, Capacidades de rendimiento en cuanto a tareas, de pronto si somos creadores de contenido, si como usted usa eh, el teléfono, su herramienta de trabajo, pues bien, usted debe tener un muy buen equipo que lo respalde, que le dé eh, el rendimiento y eh, duración de batería para todo el día. Así que el 9 Pro Plus es una muy buena opción. Perfecto, y, y debo decirle que lastimosamente me dejó antojado, o sea, una de las cosas que que suele pasarnos entre etcétera, que vemos grandes equipos pasar y después uno queda antojado, en un por así decirlo, una, en una especie de dilema de qué hacer. Pero bueno, esa es la naturaleza de, del negocio. Nos ha encantado hasta el momento este dispositivo. Nos parece un poco más que pro, como dicen por ahí, y ya lo verán no, en, la en la reseña, porque nos parece una gran receta en cuanto a cámaras, rendimiento, duración de la batería. ¿Y uno que otro detallito coqueto que ustedes le han incluido? Es algo, es algo bien interesante. Aprecio mucho que usted, usted mismo esté experimentando, haya experimentado, se haya dado cuenta de ese uno que otro detallito que decidimos incluir en este dispositivo. Así es, es un dispositivo bien, eh, bien interesante que hemos eh, decidido introducir en el país. Eh, desde hoy, de hecho, nuestros amigos de Alcosto, Estarán comercializando este dispositivo, eh, el 9 Pro Plus. No me atrevo a decir precios. Porque... No, no, no lo puedo dejar ir sin eso. O sea, que nos dé más o menos una, una escala. Precio sugerido, como dicen por ahí. Precio sugerido, estamos hablando de los. No puedo. ¿Sabe por qué? Porque <risas> Miento, vamos, de hecho, de hecho. Eh, la tienda de Catronics enfrente del Centro Comercial Unicentro va a tener una actividad muy especial, única, para quien quiera adquirir el 9 Pro Plus, que incluso los eh, usuarios van a tener la oportunidad de participar y que la compra del 9 Pro Plus les llegue a salir gratis. Así que son precios que estamos manejando exclusivamente para los consumidores que quieran comprar mediante al costo. Y bueno, puede variar dependiendo incluso, como lo dije, hasta gratis le puede salir la inversión del dispositivo si se atreve a participar en las actividades que tenemos en este gran punto de venta de nuestros amigos de Catronics. Perfecto, David. Muchísimas gracias en serio por to todo su tiempo, por tomarse la molestia de explicarnos todo y seguramente le estaremos mandando más preguntas en la medida en que la audiencia nos comparta sus dudas. Felipe y amigos de TechCetera, muchas gracias por este espacio, por este tiempo en, en, en la revisión eh, detalle a detalle, minuto a minuto de este dispositivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Realme Colombia y también a nuestros amigos de TechCetera para que no pierdan detalles de las novedades tecnológicas de la industria eh, en este canal. Muchas gracias.